Hola, ¿qué tal? Legión Oxlack. Hoy les tengo un video súper especial. Como saben, soy amante de los fenómenos paranormales, de la ufología, pero principalmente de estos, los extraterrestres. ¡Biján! que tengo una gran colección de figuras de extraterrestres desde juguetes hasta figuras especiales y precisamente el video de hoy vamos a conocer una historia real de un caso ufológico pero sobre todo vamos a abrir un obsequio que me ha hecho Zen Market. Aquí tengo varios eh, extraterrestres, algunos son de casos reales como el caso varones. Eh, aquí tenemos otro que es... The Outer Limits, es de una película muy antigua. People from another world, from, another planet, from the Outer Limits. Y tenemos aquí algunos otros, por ejemplo, firmados por Giorgio Tsoukalos, el presentador de Alienígenas Ancestrales. Is extraterrestrial human contact. Y también, pues, yo sé que muchas personas siguen el trabajo de Jaime Maussan, así que aquí está la firma de Jaime Maosan. Esta es la verdad. Pues vamos a abrir este obsequio que me manda Zen Market. ¿Y por qué menciono Zen Market? Porque es un sitio en donde durante dos años he podido traer figuras desde Japón. Toda mi colección o la un 50% 60% de mi colección está eh, basada en juguetes japoneses y juguetes o figuras muy extrañas y difíciles de obtener que solamente hicieron en Japón. El mercado japonés de figuras y de coleccionables es muy, muy amplio. Pero lo que me encanta es que solamente allá en Japón es donde realizaron figuras sobre casos extraterrestres, eh, pues que de alguna forma fueron reales, que están dentro del archivo, de los archivos de la ufología. Pues bien, esta figura que está acá también es de uno de esos casos muy famosos. Zen Market me mandó este obsequio. Como les dije, he trabajado dos años con esta marca en donde puedes obtener cualquier artículo de Japón. Ropa, comida, juguetes, accesorios, maquillaje, libros, eh, música etcétera cualquier cosa que a ti te guste de japón puedes pedirla por medio de Zen market vamos a conocer ya a este ser que es del caso de hopkinsville yo sé que ustedes todavía no lo notan bien así que lo vamos a abrir pero antes de abrirlo quiero que conozcan esa historia el caso de hopkinsville mi nombre es otran castro comenzamos el caso extraterrestre de Hopkinsville. Era la noche del 21 de agosto de 1995 en la granja Suron, ubicada entre las localidades de Kelly y Hopkinsville, en el condado de Kentucky, cuando una familia viviría uno de los episodios más aterradores de la historia de los encuentros cercanos con extraterrestres. Siete adultos y tres niños se encontraban en la granja ...cuando de pronto comenzaron a escuchar diversos ruidos que venían de todas partes. Estos al sentir que estaban siendo atacados, tomaron sus armas y se dispusieron a salir para enfrentar aquello que los había perturbado. Recién abrieron la puerta y no podían creer lo que estaban viendo. Más de una docena de extrañas criaturas similares a hombrecitos verdes habían rodeado la casa y se encontraban por todos lados... Les comenzaron a disparar tratando de ahuyentarlos, los hombres no sabían contra qué se estaban enfrentando, por lo que se resguardaron en la casa. Pero aquellas criaturas se asomaban por las ventanas, corrían por el techo y escandalizaban a su paso. Uno de estos seres avanzó con los brazos en alto, sin embargo lo acribillaron con sus proyectiles calibre 22. El hombrecillo cayó al suelo, pero volvió a ponerse en pie. Dio dos volteretas y se escondió en la penumbra. Cuando uno de los Huron intentó salir de nuevo, una de esas extrañas criaturas dio un zarpazo y con sus afiladas garras le rozó la cabeza. Miraron hacia arriba en el tejado y vieron que estaban sobre ellos. Le dispararon, cayó de espaldas y volvió a alzarse como sin nada. Entonces los Huron se sintieron completamente asediados había seres plateados por todos los rincones, en el tejado, encima de los árboles, por los suelos e incluso algunos de ellos flotaban en círculos por el aire. Era una verdadera invasión alienígena. Estuvieron disparándoles hasta las 11 de la noche, tratando de defenderse sin que estas criaturas se fueran, por lo que decidieron arriesgarse y salir para abordar dos camionetas y alejarse del lugar. Al hacer esto, Vieron cómo aquellos seres salían de una nave esférica. Rápidamente tomaron la carretera y se dirigieron hasta la comisaría para pedir ayuda. Los oficiales en un principio dudaron de la extraña historia, pero al ver el grado de alteración que tenían, decidieron ir a investigar qué había ocurrido. Pidieron refuerzos por si se trataba de una batalla armada entre pobladores, por lo que aproximadamente 15 elementos entre policías y militares llegaron a la granja. Pero estos no encontraron a las criaturas ni la nave espacial, pero sí indicios de una batalla. Casquillos, agujeros en puertas y ventanas y destrozos yacían en el lugar. Después de documentar tal hecho y dejar más tranquila a la familia en su casa, se retiraron. Pero al día siguiente la familia empacó sus cosas y abandonaron el lugar, diciendo que aquellas criaturas habían regresado durante la madrugada. La historia conmocionó a la población y los medios le dieron cobertura a lo ocurrido. La descripción de aquellos seres impactaría, ya que no podrían ser criaturas de este planeta. Tenían orejas puntiagudas de un brillante color verde, manos con garras y delgadas piernas. Además, portaban un extraño cinturón. Sin duda lo que la familia vio concordaba con la descripción de extraterrestres pero los escépticos mencionaron que quizá todo aquello había sido una gran histeria colectiva y que las criaturas en realidad pudieron haber sido búhos cornudos. Mientras que otros lo relacionaron con gremlins, por lo que estos comenzaron a ser llamados como los Goblins de Hopkinsville. Este fue uno de los casos que fue archivado dentro del famoso Proyecto Libro Azul. La historia fue tan popular que en la comunidad de Kelly Aún se celebra el aniversario de este suceso llamado Kelly, Little Green Man Days. De acuerdo al libro Comedy Horror Films, la película The Critters de 1986 está basada libremente en el caso Kelly Hopkinsville. El Pokémon Zableye se basa en la descripción que se realizó sobre los Goblins de Hopkinsville. ¿Qué habrán sido aquellas extrañas criaturas que esa noche invadieron la granja? Hasta el momento sigue siendo un misterio, pero quizá algún día regresen. Bien, ¿qué les pareció este caso? Es uno de los más interesantes de la ufología. Y bueno, ahora sí saben por qué esta pieza es muy especial para mí. Le agradezco mucho a Zen Market que... pues... Me la encontró allá en Japón Y me la mandó No son piezas que vendan O que se puedan conseguir eh, Muy fácilmente La verdad no, es bien difícil conseguir Algunos de estos extraterrestres Por eso las colecciones de aliens Son muy especiales y muy difíciles No cualquier persona Tiene una colección así de extensa Y yo gracias a Zen Market Pues he podido tener muchos de estos Artículos y, y figuras De extraterrestres, vamos a ver este obsequio que me mandaron, vamos a verlo lo, lo he estado guardando para abrirlo con todos ustedes Así que mientras lo abro ya sé qué van a hacer Vayan y abranse una cuenta de Zen Market Acá abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de Zen Market Les regalan 300 yenes para iniciar Qué cosa más hermosa Un es extraterrestre de Hopkinsville Wow, imagínense Estas criaturas obviamente más Más grandecitas fueron Quienes atacaron a aquella eh, Aquella familia Vean La tremenda figura que me mandó Zen Market para mi colección De extraterrestres Es increíble Me encanta, además Como veo, esta brilla en la oscuridad Vamos a hacer alguna pruebita Antes de, de terminar este video Para mostrarles cómo es que Puede brillar en la oscuridad el extraterrestre de Hopkinsville Tal cual el caso allá en Estados Unidos Y también la, las dimensiones son, son buenísimas Pues ese ha sido el video de hoy ¿Qué les pareció? Eh, cuando me lleguen nuevas cosas Les voy a estar presentando pues los objetos Y además las historias Mi nombre es Otsla Castro Nos vemos en el siguiente video